Nosotros defendemos un modelo de sociedad y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha. Las cargas están escuchados sin parar y por todas partes... No, lo siento. Quiero dejar de grabar eso. dejar de grabar Solidarizarse también con las personas y organizaciones que están siendo atacadas y amenazadas durante los últimos días. Solicita al colectivo Cucucha que se desmarque y condene todos los actos de violencia que se están produciendo en Bilbao Esta actuación ha sido proporcional y profesional. Insisto, solo tenemos constancia de que tres personas han requerido asistencia sanitaria y de acuerdo con la información que hemos recabado, todas ellas de lesiones leves. Con la cucucha es la bola, es de la ya buscaré ahí el ...mostrar todo el apoyo y solidaridad... ...a los vecinos y vecinas de Recalde... ...a comerciantes y hosteleros... ...que están sufriendo de forma especial... ...a violencia, ataques y destrozos. Pero tú te crees que es normal? Sí, no no, lo estoy yo. Guau, guau, guau, guau, pero... ...mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira... hala, No entran, eh, y luego los que quieren robar entran la primera... ¿Mm? ¿Pero ...quita, ido? Miguel, quita...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 Aquí vemos a un señor, que no tiene culpa de nada. Ahora me quitar la cámara, ¿no? Y el ayuntamiento tiene que defender la propiedad privada. Mira, que Eh. Oye, oye, Y firma esto los portavoces de AJPNV y Bonareso, del Partido Popular Cristina Ruiz, del Partido Socialista Euskadi Alfonso Gil y el alcalde de Bilbao Iñaki Azcuna.